Nueve y casi cuatro minutos de la mañana y a esta hora saludamos al secretario general del Carrequín Podemos, Lander Martínez. ¿Qué tal, Egunon? El Carrequín Podemos que va a difundir hoy un anuncio en internet titulado Tres Generaciones para explicar a la ciudadanía las bondades del acuerdo que se ha alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi para los presupuestos que se aprueban hoy en el Parlamento Vasco. Eh, ¿Lo ha entendido suficientemente la militancia eh, las, los simpatizantes de, del Carrequín Podemos? Bueno, yo creo que el 90% de apoyo favorable en, en la consulta que hicimos con eh, una participación de, de prácticamente 3.000 personas eh, dejaba claro el, el, el apoyo eh, muy mayoritariamente favorable al acuerdo trabajado en el Parlamento Vasco. Eh, pero además eh, no se trata solo de que eh, lo entienda o no la militancia, no es una cuestión interna, se trata de que la ciudadanía conozca cuál es el trabajo que ha hecho el Carrequín Podemos en este, en este aspecto y, y, y también por una cuestión de transparencia, ¿no? De, de que se sepa claramente cuáles son los términos en los que hemos alcanzado un acuerdo presupuestario con el gobierno vasco. Podemos presentaba las cuentas eh, aprobadas en 2017 con la ayuda del Partido Popular como parte de un cambio de cromos, digamos, entre el gobierno de Urcullu y el de Rajoy. ¿Puede decirse lo mismo este año, visto que Podemos va a integrar eh, el Ejecutivo de Sánchez en Madrid? Si es que hay Ejecutivo de Sánchez en Madrid. Claro, la realidad es que aún Aún no hay ejecutivo. Aún lo que hay es eh, un preacuerdo de, de gobierno con Pedro Sánchez, que espero que se convierta en la consecución de, de un ejecutivo muy pronto. Al margen de eso, yo es algo que he dicho durante mucho tiempo. Eh, el debate presupuestario en Euskadi empezó antes, siquiera de que de que se supiera que iba a haber una repetición. ...electoral, eh, esto es en julio de, de 2019, por lo tanto es un trabajo que lleva ya eh, mucho tiempo, es un trabajo eh, que luego en, en, en septiembre también tuvo su, su continuidad y que en noviembre eh, ya tenía una base puesta antes siquiera de que se supiera que iba a haber un preacuerdo de gobierno, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que eh, corresponde circunscribirlo a la realidad de la política eh, vasca, pero obviamente sin eh, abstraernos de una realidad política y social general, no solo vasca o estatal, incluso internacional, que, que hace que, que, bueno, que la ciudadanía pueda sentir desafección por... por las fuerzas políticas o sentir incluso que, que la política deja de ser útil eh, y, y que exige y demanda que, que, que se hagan acuerdos entre diferentes y que, y que el país avance. ¿Le va a doler la imagen hoy eh, otra vez de los dos parlamentarios de Esqueranitza que no secundan el pacto de, de, de esos compañeros del Carrequín Podemos y que van a votar con la oposición en algunos de los aspectos del, de los presupuestos? Toler, ¿no? Porque es un acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas que están dentro del Carrequín Podemos, eh, un acuerdo que se ha trabajado con absoluta naturalidad, en el que es que la Nietzsche eh, ha sido muy honesta eh, desde el primer momento con su postura política y siguiendo los mecanismos eh, habituales que tenemos para resolver las diferencias políticas, hemos sabido trasladarlo y canalizarlo de forma natural, lo que... Eh, voy a estar contento porque creo que tenemos una coalición que sale reforzada y que sale gestionar, sabe gestionar eh, retos, eh, como puede ser una diferencia política en este aspecto, y que, y que sabe trabajar con naturalidad cuando cuando surgen este tipo de diferencias. Hoy el secretario general de ELA, eh, Michel Lacunza, ha hablado en más de una ocasión en contra de los presupuestos, eh, de estos presupuestos del gobierno vasco para, para el próximo año, pero hoy mismo es, escribía una larga tribuna en mm. Berría, eh, bueno, descalificándolos y negando además que tengan un componente social más allá de los que ya tenían los del año pasado. Eh, ¿hay, ¿Hay manera de convencerle de lo contrario, señor Martínez? Bueno, yo creo que es difícil. Creo que la, la postura de, del señor Lacunza es, es clara, lo ha sido durante durante muchos muchos años. Eh, bueno, en, en, de la de él, es decir, él, él no lleva tanto tiempo en el cargo eh, y bueno, pues eh, yo a mí lo que me gustaría es que no hiciera un análisis solo. Eh, ...de los presupuestos... ...sino que hiciera un análisis de los contenidos... ...del acuerdo alcanzado por... ...por el Carrequín Podemos... ...que puede que no le guste tampoco... ...pero yo entiendo... ...que a veces es difícil de justificar... Eh, ...la crítica ante una serie de medidas... ...que tienen un evidente carácter social... ...y que eh, luchan contra las violencias machistas... ...que eh, preparan al país para... ...abordar la transición ecológica... ...que sube la RGI que eh, aborda el camino hacia la gratuidad de, de las euroscolas con descenso de matrículas de, de, de, la, de estas mismas. Bueno, yo creo que, que que a veces también hay que centrarse en aquellas eh, medidas que el Carrequín Podemos ha sabido arrancar al gobierno vasco y que quizás hace unos meses habrían sido impensables verlas en un, en un presupuesto y que a día de hoy, gracias a ese trabajo de negociación que se ha hecho, están presentes y van a mejorar de manera tangible y de manera inmediata eh, la vida de miles de personas en Euskadi. El Rey de España ha mejorado su olfato político, como decía Pablo Echenique tras el mensaje de Navidad. ¿Quién ha cambiado, el Rey o ha cambiado Podemos? Bueno, él no soy yo una persona que que, que suele salir muy satisfecha de, de los discursos que hace el rey y desde luego no quede satisfecho con, con, con este además de de, de, de lo, lo habitual, ¿no? Es decir de ser una institución vacía, la monarquía de la que eh, muchos dudamos de su de su utilidad. Eh, y, de, ...y de su papel en, en el Estado... Eh, ...creo que Pablo Echenique fue claro al respecto de una cuestión... ...si hablamos de la cuestión catalana... Eh, ...después del discurso incendiario... ...que hizo eh, Felipe VI el día 3 de octubre... Eh, ...bueno pues eh, es verdad que en, esta, en este caso... ...ha sido más eh, comedido... Y por lo menos eh, no ha generado ningún tipo de estriencia, ruido o incendio como el que pudo haber generado en su día, eh, ya que ha demostrado que es muy difícil de apagar. Más allá, pues bueno, pues eh, desde luego el discurso del rey eh, no creo que aporte nada. Eh, ni mucho positivo a, a bueno pues a esta sociedad a día de hoy. ¿La valoración de Pablo Echenique le pareció demasiado templada para unos republicanos como ustedes? Bueno, yo creo que en muchos casos se hace un juicio sacado de, de contexto porque creo que, que el señor Echenique lo que estaba tratando eh, es de, de evaluar directamente cuál era la postura que tenía Felipe VI al, al respecto de, de la cuestión territorial. Eh, más allá, pues eh, ya digo, es que a veces eh, hay cuestiones a las que hay que darle menos valor y menos notoriedad que la que que la que se les pretende dar. Y, y bueno, pues el discurso de este señor ya eh, en el año 2019 pues debería tener relevancia la mínima, eh, como debería tener efecto político mínimo, su figura y su presencia. El acuerdo en Madrid parece que se retrasa, se sigue retrasando y, y cada vez eh, tenemos la sensación de que sabemos menos sobre este acuerdo. La intervención de Pablo Iglesias, que hasta ahora había estado, digamos, eh, de alguna manera, no en un segundo término, pero sí dejando actuar al presidente del Gobierno en funciones en primera línea en esa negociación con Esquerra. La intervención de Iglesias, decía, con Sargicha, sabría, eh, hace unos días, eh, tiene que ver con, con, con, con una intención de, de acelerar... Un un poco este, este acuerdo de mediar al menos? Yo trataría de no sacar conclusiones precipitadas en tanto en cuanto es eh, normal y natural que las fuerzas políticas en el Congreso se reúnan y más cuando, cuando se está negociando un proceso de investidura. Sí que creo que es positivo que todo encuentro que sirva acercar posturas y facilitar en un momento dado el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a una conformación de un nuevo gobierno, pues eh, va a ser útil y, y va a servir para poder tener un gobierno progresista en el Estado cuanto antes. De, de todas formas, pues eh, serán los propios actores que se han reunido los que tendrán que valorar cuál es el papel de su reunión. ¿A usted eh, se le está haciendo larga esta negociación? A mí se me, se me hace larga, pero también eh, trato de tener la paciencia eh, necesaria para que podamos tener un plan de legislatura y un acuerdo de gobierno sólido estable que permita que durante cuatro años una legislatura completa haya un gobierno progresista en el Estado que pudiera abordar las muchas cuestiones que son necesarias eh, de abordar allí, empezando por las pensiones, eh, por ejemplo, o por algo de lo que se lleva hablando, ya vais hablando esta mañana mucho, como puede ser la limitación de los precios del alquiler. Son cuestiones que requieren de un abordaje inmediato, eh, pero que requieren también de un... Abordaje eh, sólido con un gobierno firme. Por lo tanto, eh, a pesar de que me gustaría que hubiera cuanto antes eh, y porque la ciudadanía así lo exige también un gobierno en el Estado, creo que lo importante es que ese gobierno tenga un plan sólido y un suelo firme y estable. ¿Qué va a aportar eh, un Podemos en la Moncloa a la cuestión territorial? Creo que el principal valor que, que aporta Podemos a la cuestión territorial y que ya ha sido capaz de aportar es el entender el, el Estado como un Estado plurinacional, entender que es un país de países, entender que hay eh, territorios que. Eh, ...se entienden como naciones y que han de ser considerados como tal... Eh, ...facilitar, por ejemplo, el momento dado si llegase al Congreso... ...la aprobación de un nuevo estatuto de, de autonomía para Euskadi... ...y desde luego eh, poner en el centro de la solución de cualquier cuestión territorial... ...y en este caso especialmente de la catalana, el diálogo. Creo que eh, desde que hay un preacuerdo eh, con Pedro Sánchez... Eh, por parte de unías Podemos, en el que se hablaba de la necesidad del diálogo para la resolución de, de la cuestión catalana, hemos visto cómo se ha normalizado, por ejemplo, el diálogo entre Partido Socialista y Escala Republicana, algo que hace un año probablemente sería impensable. Eh, hemos visto cómo se, se van dando pasos también en términos de diálogo en la propia Cataluña, ¿no? Pues como puede ser con el acuerdo fiscal que ha alcanzado eh, Cataluña en común con Esquerra republicana y con el gobierno. Por lo tanto, pues creo que, que sería uno de los papeles más relevantes eh, que puede tener Unidas Podemos en, en este caso en el gobierno. Uh -huh. eh, ustedes siguen compartiendo eh, muchos eh, ideales o mu muchos propósitos eh, con Euskal Herria Bildu. Eh, está, por ejemplo, el tema de la creación de la Fiscalía Anticorrupción Vasca uh -huh. eh, que se propone o se propuso o se recuperó, digamos, a raíz de la sentencia del caso de Miguel ¿Cómo van a presionar? ¿Qué piensan hacer para que se materialice la creación de este organismo? Pues bueno, nosotros entendemos que aquí hay, hay dos vías. Nosotros ya presentamos aquí una, una proposición de ley que eh, para que llegara desde el Parlamento Vasco al, al Congreso, algo que, que nos permite la, la Constitución para que se cree esa Fiscalía Anticorrupción, que al final es un, una cuestión que, que debe de materializarse en el Estado, eh, por otro lado, desde luego, proponerlo allí mismo en el Congreso, como ya hicimos hace eh, dos años, si no me equivoco, en ese momento no salió adelante, y poner todas las herramientas a disposición que tengamos, y con las fuerzas políticas que consideremos que esto tiene que materializarse. Por lo tanto, eh, ya lo hemos dicho más de una vez, eh, esta sentencia... Eh, lo que exige ya no es solo eh, pedir perdón, que no es suficiente, lo que exige es que se tomen acciones inmediatas para eh, luchar contra la corrupción. Eso significa no solo que haya una fiscalía anticorrupción en el Euskadi, que es una demanda histórica, no solo de, de, de, de fiscales, sino de, de las formaciones políticas, o por lo menos las que entendemos que hace falta un mayor trabajo en ese sentido, sin duda, y se acaba de demostrar, pero también eh, activar eh, leyes como la que en, en su día el Parlamento echó para atrás, eh, para proteger a los a los denunciantes de, de, de corrupción. ¿Le ha parecido suficientemente contundente la reacción <coughs> del Partido Nacionalista Vasco y del Endacari tras la sentencia? Bueno, la contundencia se medirá eh, en las acciones que decidan tomar, en las acciones que decidan aceptar, también la propuesta de la oposición en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia, y en la... Y, ...y luego ya les corresponderá, ya, ya lo dije además... ...pues una reflexión autocrítica de interna del Partido Nacionalista Vasco... ...de por qué esto ha sucedido en su seno... ...y de qué mecanismos de control tienen... ...para que eh, sus cargos públicos... Eh, ...en este caso una serie de cargos públicos suyos... ...se hayan aprovechado de, de, de, su, de su lugar... Eh, ...corrompiendo una institución, ¿no? Eh, por lo tanto ya digo que eh, pedir perdón... Eh, pues a día de hoy no es suficiente. Lo que hace falta son acciones, acciones a futuro y acciones permanentes. Entonces veremos si son solo palabras o si realmente se tiene intención de tomar esas acciones que he comentado antes, como por ejemplo pues, el, el, el tener una fiscalía anticorrupción aquí en Euskadi. Eh, lo decía usted, esta mañana estamos destacando la batería de medidas aprobadas ayer por el gobierno vasco en materia de vivienda pública, uh -huh. eh, con el objetivo de promover sobre todo la emancipación de los más jóvenes y atender a los colectivos más vulnerables. ¿Le parece suficientemente osada la, eh, la, la, los cambios que se han puesto en marcha o usted hubiera ido más allá? Bueno, yo creo que todo paso que se pueda dar eh, para eh, facilitar el acceso de las personas eh, jóvenes a la vivienda es un paso eh, positivo. En este sentido... Eh, yo creo que siempre se puede hacer más, pero también es verdad que, por ejemplo, en el acuerdo presupuestario pues se recogen medidas para impulsar alternativas eh, de viviendas mmm, de alquiler protegido para jóvenes, ¿no? el compromiso del índice de precios de alquiler, eh, para poder avanzar en esa regulación que es necesaria a nivel estatal, eh, eh, viviendas eh, comunitarias, en fin, yo creo que eh, el acuerdo presupuestario incluye una serie de acciones, se han planteado otra serie de acciones por el Gobierno vasco que, eh, bueno, pues va en una buena dirección, pero sí que es cierto que siempre tenemos que tener un planteamiento eh, más ambicioso, eh, pero mm, podemos decir que eh, la juventud va a tener un poquito más fácil ese acceso a la vivienda, que a día de hoy lo tiene muy difícil y que eh, además no se trata solo de una cuestión de acceso a la vivienda, se trata de mejorar las condiciones laborales de la juventud, se trata de mejorar su estabilidad laboral, se trata de acabar con la precariedad en, en el mundo laboral eh, y, y de generar unas condiciones eh, sociales, no solo que faciliten el acceso a la vivienda porque hay una serie de ayudas para hacer a la vivienda, se trata de poner las condiciones necesarias eh, para defender los eh, puestos y condiciones de trabajo de uno de los colectivos más, más vulnerables que hay a día de hoy en la sociedad. Lo que no ha querido el gobierno vasco es limitar el precio de los alquileres por ley, tal y como le pedía EH Bildu. ¿Ustedes dónde están? ¿Quieren que se limite por ley o no les parece necesario? Por supuesto que queremos que se limite por ley el, el precio de los alquileres. Eh, de hecho creemos que hay una oportunidad de oro en cuanto se conforme el gobierno del Partido Socialista con eh, Unidas Podemos eh, para poder iniciar eh, acciones contundentes en este sentido. Esto es una reivindicación clásica de, de Podemos y de, y, de, y de la coalición en la que estamos eh, y estoy seguro de que dentro de, de los planes del, del gobierno del Estado eh, va a estar avanzar eh, en este sentido porque al fin y al cabo se pues, eh, competencialmente es donde corresponde. Señor Martínez, ¿cuál le parece una buena fecha para las próximas elecciones autonómicas en Euskadi? Pues eh, me, la verdad es que la que considere a quien le corresponde convocar la que es el Endacari y nosotros como el Carriquín Podemos estamos preparados eh, y preparadas para... Eh, bueno, para que se celebren en el momento que corresponda, aunque sí quiere decir que, bueno, para nosotros eh, faltan cosas por hacer en esta legislatura, faltan muchas leyes por aprobar, faltan muchas leyes por trabajar y cuanto más tiempo haya eh, para poder eh, culminar la legislatura con un trabajo eh, legislativo óptimo, que es para lo que estamos al fin y al cabo en el Parlamento, pues mejor. O sea que cuanto más tarde mejor. Bueno, que se complete la legislatura, por lo menos, sí. ¿Tienen ya candidato o candidata a Lenda Cari? No, bueno, nosotros realizamos un proceso de primarias para elegir a nuestro candidato o candidata y, bueno, pues ya que cuando comience el año próximo, en 2020, eh, se sabrá cuándo se hará el proceso de primarias, que será pronto y ahí se podrán conocer cuáles son las eh, diferentes opciones que hay para elegir y, y quién será el candidato o candidata definitiva. Señor Martínez, le dejo que comienza el pleno en unos minutos sí, y, sí. y no quisiera que, que llegara tarde por mi culpa. Lander Martínez, gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Skadi. Un saludo. Bueno, es que recasco sube ahí.